Y no. no. no. el planeta de Agostini Y no. no. el planeta de Agostini no. Y los Ya no me pueden coger Ropa cara es lo que quiero pero no la puedo tener Si la prenda está fea yo la voy a revender Lo que tu te pones hoy Hoy me lo puse ayer Y ya no me que sepa algo hago la dieta y estoy como un gallo Soy muy apuesto y por eso lo fardo los cargos sí, No honesto quiero un cargo alto El nene y yo para hacer amor. Uh, si quieres promotor ofrecerme algo la uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, en Prada uh, uh, uh, no es de Prada uh, El y copia de Hannah Montana uh, Me hace la barra uh, uh, la marrana uh, Sergio Ramos este de camas Rima el caotis, uh, y no las aporta uh, uh, Me teletransporto, me teletransporto Ese yo soy unos mochos Gente que no quiere mostrar el rostro Gente maldita, yo no la conozco Gente maldita que trae la vez Es cambio de sentido me toca otra vez Un saludo para más le gusta el revés Yo, yo, mi embrada no soy mi deprada Los copios de Hannah Montana Me hace la barra toda la marrana Sergio Ramos, este caballo